suerte a todos y no se olviden seguir estos pasos para poder conseguir el cupón. Bye, hola chicos, ¿qué tal? Yo creo que no puedo respirar. Ya le Halloween, aparentemente, sí. ¿no? Está logrado, está ya, logrado. La semana que viene, así que... Es la verdad, es la verdad. Y claro, la semana que viene es pediadito, así que nos adelantamos a la fecha festiva de Halloween. Como podrán ver, estoy vestido de. Bueno, de. un este. ¿No? Empleadito de sofre, capa. <risa> <risa> Saludito para el señor Minion que nos acompaña también el día de hoy. ¿Qué tal, qué tal, saludos? <risa> cosplay hoy Sí, hoy venido de cosplay, venido de Aldana, capa. <risa> y contento, un visto? <risa> Ya, y acá... ¡Uy! La gente está ahí... ¡Ah! Del chat, sí, ¡Está con el chat, Paco. Sí, estoy el chat. Ahí estamos viendo los comentarios. Una, una, un programa especial por Halloween y además una temática especial para los usuarios. ¡Sí! Ah. Bueno, que tenemos este fondo este de la semana pasada, y todo tiempo <risa> Ya, suficiente. Ya. Puedes sí. respirar. Ya puedo respirar, ¿eh? <risa> Lo que hace por ustedes. Lo que hago por ustedes, papá, la verdad, gracias a la producción. Ahí están puesto las pilas esta semana, me parece un desde el lunes, ahí papá, un programa especial por Así, me llaman como a las 2 de la mañana, no sé, están contento, tan alejos planificando? Sí, estaba planificando los dos, aparentemente, ¿no? Bueno, nada, pues este, como todos los jueves, aquí en World Team Latino, y con el World que he también el día. Manía, y, todo, todo pasó, pues, <ríe> y, sí, ¿y bueno? que no pasa nada, sino sí. que no nos podemos <ríe> sí, <sea>, bueno. <ríe> bueno, bueno, y eh, bueno, comentamos un poco de lo que se viene de, este, de esta nueva transmisión que ha ah, que hablar, ya niños, los niños nos habló la semana pasada de que ahora no hacen armas, las las las armas, las... armas, armas ¿sí? sí, sí. Eh, además también de los usuarios con que, bueno, las cabinas que son de Café también tienen un cierto beneficio. Así que hoy Minio nos va a, este, a explicar ¿no? a profundidad, a detalle sobre todo y con mucha, mucha este, elocuencia. ¿Cierto, no, mi estimado? Claro, es una serie de eventos especiales que están por salud ah, eh, y ¿sí? sí son muy buenos, la verdad. estimado audio es como mayor que tú vas a tener que visitarlos. ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> Pero no es medio con los gráficos. Ya, perfecto. Bueno, sí, eh, Ha habido, ya se había especificado no sabe, que había es una actualización, ¿verdad? Sí, claro, el especial de Halloween. Y ya eh, Miriam estuvo probando las armas la semana pasada con nosotros, que están acá atrás. <risa> Exactamente. cual las granadas en la que vas más sí, claro. va rápido de todas las granadas? 306. 306, C. O sea, cuando es la número Claro, con, si están jugando el evento matosalva, no lo la lobran con esa granadita. Sí, lugar. sí. Sería mucho ah, más rápido. Sí, sería muy muy rápido, la verdad. Y sí, además de ello viene el cambio de armas básicas. Y entre comillas cambio, ¿no? Porque al fin y al cabo es una implementación o eh, una mejoría. Mejoría de las armas básicas. O sea, así que ¿no? Así que puedes te tener el tu set aparentemente me, me confío en la producción como si estás consultando con Candy Crush este pero que esto ya estaría entre comillas eh, a mediano corto plazo ya activado no o sea te tener una web si, si no me recuerdo la la pues, ah mira este. y salen las fechas y todo por este trámite ah, no, sí, no, sí, sí, sí. no, hasta el y 30 el de noviembre de Ahí está, armas antiguas, armas nuevas. Ahí está la pantalla, gracias a señor niño con la implementación. Además, me confirmaron que había una misión, o algo así, que con arma básica Y ahí está. Ah, y la granada es la. La. La Sí, es siempre. Así es, así que ya saben Papu, desde el 1 al 30 noviembre, o sea, todo el mes de noviembre estamos forradísimos con las armas... Ah, no, no, perdón, ¿es 1 de noviembre? Sí, no, me acuerdo no... que es el 1º de noviembre. Perfecto, ya saben Papu, este Halloween con armas básicas, de todo el mes de noviembre, eh, son, bueno, el resto son reemplazadas. Sí. ¡Ay, se me cayó! ¡Uy! <risa> <risa> la cosa de locos, la cosa es que pasa el... la cosa es que pasa en el video, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, ya sí! Ah, perfecto, la nueva, la segunda. ¿Después de cuántos años viene esta segunda generación, papua? ¿eh? Eh, no, claro. Ah, ya, ya, 2014. Esos es son es fase, de Casi un desfase de cuatro años eh, de comida. Pero ahí están, Papu, la verdad. Así que aprovechen. Este, esto está desde hoy, como bien dice el dominio, hasta el 31 de octubre, ¿no? Sí, exactamente. Hasta Halloween. Así es, así es, ya saben, Papus, así que si quieren estar eh, customizados como debe ser, ya saben, bueno, tenemos... Y sí, también tenemos el pan, ah, a ver. Listo. Así que y chicos, aprovecho. recuerden que todos estos eventos los pueden revisar también con mucho más detalles en nuestra fanpage, que siempre lo están publicando. Así es, eso es cierto. Toda noticia relacionada a va a ser siempre notificada eh, y obviamente publicada a través de la red social que tiene Waltin Latino, que es Facebook. Y bueno, también por ahí en YouTube me, me, me pasan ahí las repeticiones y también los cortos, los cortos eh, que hablan sobre las noticias, ¿no? Eh, bueno, nada, eh, ah, eh, quería que me explicara, eso quería explicar porque muchos me preguntaron la vez pasada, algunos escucharon y, y algunos me preguntaron del tema del Nix Café, de los usuarios que, que, que, van a, que participan dentro de un Nix Café eh, y van a tener como un beneficio algo así. No, no. Ah, sí, hay un beneficio que el cambio de Ya, ya, ah, ya, son. Ah, ya, ya, ya, las extras. Ah, perfecto. Entonces ya saben, chicos, para todos los usuarios Nix Café tienen este, este plus, por eso decirlo, es adicional, eh, si es que tú participas dentro de un Nix Café. Sí, que ese beneficio ya estaba, solo que ahorita van a cambiar las armas que te van a hacer también. Así es. Así que se lo aprovecha. ¿no? Así es, acá dice, eh, ¿qué dice acá? Un saludito para, que dice cuándo es en la Universidad de Walton? Pregunto y saludos a todos, es Balcazar. Bueno, y confirmo un poco que ya cumplimos 11 años, 11 largos años, Papu, ah, la verdad que una, una cosa de loco, ¿cuánto tiempo ha durado? La verdad que sí, el año pasado también fue un streaming especial, este año también ha habido bastantes actualizaciones, este, bastante buenas, la verdad. Producción me mira, se rasca, sí. mira, mira el horizonte. Creo que, creo que produjo, no venir hoy. Aparentemente, ¿no? No, pero déjame decir que vino con su polo, su colo, su polito color este arena, no, ah, elegante, ah. no siempre en <risa> producción dejándonos este, lo más alto, ¿no? ¿Qué dice acá, eh, le digo una diosa, dice Ángel Myers Gracias. Díaz ma, Martel, <risa> wow, papu la verdad, está logrado el papu, ¿ah? Que dice acá, Josué Saravia, cómo estás, un saludo para ti hermano, Aldair Aquino Alanya, Piero Sumaki, qué pediditos lo de los papus, ¿no? Sumaki. Ah, sí, me confío en la producción más así. Sí, ya, ya. Es porque, básicamente, hoy tenemos una eh, actividad especial. Vamos adelantando Halloween, así, así. Ah, estoy imitando lo que se producción, hasta sí, movimiento. Sí. Hoy tenemos una actividad especial con ustedes, chicos. Hay una llamada de Géme Spike. Este, es igualito. Bueno, pero hay una actividad especial, ¿verdad? Sí, chicos, vamos a recibir llamada para hacer eh, un reto con ustedes. Así es. ¿Reto o De todas maneras le vamos a ir explicando a medida que creo que ya está eh, mm. sí, el contacto ¿Sí? activado. Producción me confirma si hay que llame? Ah, están para que llamen ya. Para ya? Que llame, y igual si no tienen el ID está posteado en el podcast. Perfecto. O oh, van a colocar el ID del Skype en los comentarios, ¿no? Vamos a, Lo van a fijar, fijar para que puedan entonces llamarnos y hablar con ustedes un rato. Chicos. Así que Papus, pedimos bastante celeridad y sobre todo, eh, bueno, la seriedad del caso también, pues, ¿no? O sea, rápidos y furiosos, pero no tan este maleantes, ¿no? Así que vamos a tratar de que sea algo bonito. Dice, mendrugo, quítate la segunda máscara. Me dice, uy, pavo. La, la, la, la, la. Sí, es que no, estoy con va. la... Con la estoy, he venido hoy día disfrazado de, de empleado de Sofni. Escapa. Dice <risa> <risa> <risa> acá un saludo para la gente de Argentina. Mick Loving Ah, listo. ¿Cómo hacen? Un saludo para oh, ellos. Dice acá, eh, saludos para los se Dice, actualización de la tienda WorldCoin. Por ahí va pa, pronto, ¿ah? Pa, pronto. Dice ¿eh? acá, eh, Likes y extrañas a R2Bit. Uy, bueno, bueno sí. A muchos usuarios <risa> este, lo extrañan, la verdad, pero... Quedaré en nuestros corazones, papu. No te olvides. Ahí dejó Wayne. ¿Cuál es el link para el cupón? yo vi, pero allí que lo habían fijado. O sea, reclamar los cupones. Claro, a ver. Recuerden que son tres partes del cupón y el link es bit.ly.ly. Y allí van a completar las tres partes. Así es, paciencia nomás, papu. Un para el Fry Human Wolf. Un saludo para ustedes. Human Wolf sin H. Interesante, ¿ah? Mientras creo que empezamos a ir la línea. Ah, listo, ya tenemos oh. las líneas abiertas. Ah, listo, ya saben, pueden llamar al 0800. Eh, eh, eh? <risa> Waltzing Latino. <risa> no iba a decir otra cosa, ¿verdad? Eh, dice acá un saludo para Brian Quispe Pokémon. Ah, listo. Oh, saludos para el Pry. Es el 151, seguro. Saludos para el Pride. Ya, ya nos sudamos a los habitos de un <risa> ¿Qué más? ¿Cómo era el link? Dice Álvaro Zapolinario. Ah. ¿Qué apelliditos? Olortegui. Ay, okay. ay, ay, ay. dice saludos desde Bolivia. Uy, un saludo Gracias para la gente. Por estar viendo de... viendo lindas playas, ¿ah? Un saludo para los papus de Bolivia. dice eh, acá? Tengo mi página, manda saludos, dice Moche Gamers Fama. Ah, gamers. <ríe> Qué curioso. Ya. Patrick Flores, Sala Mendrugo. No, papu, la sala. No, no hay todavía. Saluda a Tacna, dice. Uy, uh. saludos a los amigos de Tacna, Ciudad Directo. Saludos de Arabia Saudita. Uh. ¡Wow! ¿Me dices Videón? Ya pueden llamar. Ah, ya, yeah. Pueden llamar. No se olviden que la, eh, el número de contacto, el ID de Skype está en la publicación de Facebook. Y o oh, lo van a publicar aquí en el chat. Lo van a fijar para que ustedes se puedan comunicar aquí con el eh, señor Minion, con Lady Wolf y con mi persona si es que desean. Sí, para pasar un rato aquí. Divertido. Un poco no, rato. Sí, ver, hablar un poco, ¿no? De experiencias. Sí, cuando hay evento de retorno. Los chicos tienen que estar pendientes de la fanpage cuando eh, activen el evento de retorno. Así es, así es verdad, papu. no se olviden. ¿Qué dice acá? Eh, ¿Qué dice? Saludos el al padre. Cristóforo dice que su sueño es que le diga <risa> un saludo. Saludos para el amigo Cristóforo. Para ti. Y su apellido me lo sé de memoria porque lo he visto siempre. Siempre sí. lo saludo. Y yo lo sé porque piensa que no lo saludamos. Tenemos a un chico que se llama Daniel Santos. Uy, okay. Daniel Santos. A Daniel Santos. A ver. 3, a, ver. 2, 1. a ver, a ver. Aló. Hola. A aló, Daniel Santos. Ah, su, con, con cámara todavía. Increíble, el papua. Papu, no te escucho, habla más fuerte, papu, ah, se, te, se te ve este todos los pectorales. Se... No, que no está uy, no configuró ah. su audio. Papu, no te escuchamos. Una pena, la verdad. Qué pena, la verdad. Creo que sea solamente audio, ¿no? Sí, claro, ¿no? sí. Se papu, cuidado, porque... Y siempre un poco tapados también, papu. ¿sabes? Sí. Ah, por favor. ¿eh? Acá este no impactan a veces. Dice acá, organizen el Sony Party y dice, uy, puede ser un Sony Party. Por Sofni Party puede ser, ¿ah? Augusto Carrillo, a ver. A ver, a Augusto? ver. Uy, Augusto ver, Carrillo. hola, Augusto. Hola. A ver, Augusto Carrillo, ¿estás ahí? Un hola. saludo para Saúl. me escuchas? ¿Nos oyes? <risa> <risa> ¿Nos sienten? <risa> Qué miedo, bueno, un saludo para todos los papos que están conectados. Salúdame. Sí. Ah, mira, ahí dice Adam Shiro. Quiere que le mande un saludito. Ay, hola, un beso para ti. A ver quién está por acá. Quién está ahí, a ver, solito para Miguelito TC. Ay, por aquí Alexander, que donde venden la polea sí. ah. sí. A ver, ahí está. Augusto. Uy, uy Augusto, se desconectó el papo, ¿eh? Uy, oh. oh, qué pena, ¿qué pasa, papo? Le tiene miedo a la cámara. Vamos, pues, papu, vamos, conversemos un poquito. Mientras tanto. No azar, dice saludos Lady Wall Ah, mire, aquí nos manda saludos el señorito Pepe Breaker, un saludo Felicidades por los 11 años de Wall y equipo soft y Un fuerte abrazo, dice, ah, un Gracias. saludo especial Para mí. dice, ah, bueno, un saludo para, para todos los papos, dice, Lady Wall Cásate conmigo, uh, yes, uy, Gerson, ya no lo ya. lo No lo no logras, papo, la verdad, ya fuiste, ya. ya no ya. Dice sí. acá uh, Saludos para King Beep, un saludo para King Beep Saludos para ustedes uh, Gente Julio serio. César dice saludos para Bolivia, Gerson dice salúdame, Saúl. Eh. Véndeme tu polera, dice Saúl sí, Ortiz. Nosotros queremos la polera. Normal, los... ya, ya. ¿Cuánto? Una, una... Hacemos una subasta ahorita. Ahorita, ¿quién da más por la polera? ¿Quién da más por la polera? Tío, el salto de Daz era una buena habilidad en Lobo, tío. tío. ¿Quién es el tío? <risa> <risa> Increíble. Saúl Ortiz. Mm, desde Ventanilla, nos saluda Salud wow. Ortiz ¿eh? Augusto Carrillo Augusto Carrillo, uy, a ver papá Un saludito Hola, hola Escucho dos voces allá sí, sí. ah, ah, ya, a ver Vamos a hacer como la televisión, papu, paga El sonido de tu televisor o en este caso de tu, de tu parlante para poder escucharnos Sin problemas Me escuchan, me escuchamos Sí, sí te, sí, te escuchamos. Te, te escuchamos. Cuéntame, <risas> <tose> bueno, Papu, ¿qué tal? Eh, eh, vamos a... Tenemos que hacer una, una trivia con él, me parece, ¿no? Sí, sí. te escuchan entrecortado... A... Eh, sí, por sí. favor, bájale al streaming o ponlo en mute. Exacto, mientras hablas con nosotros. Sí. No les escucho bien. Ya, uy, problemas técnicos, aparentemente Una lástima, la verdad con el Amito Carrillo Se produjo una gran, sacó la, el, el Excalibur del brazo, increíble, la verdad Sí, chicos, si nos vas a llamar, por favor Pongan mute el streaming, porque si no le, Escuchamos interferencias no escuchamos nosotros en el fondo, nos escuchamos Ustedes, pasa cuando suceda Así que, bueno, esta primera llamada Ha sido como una prueba, no un así que ya saben sí. Vamos a esperar que una segunda llamada se pueda ¿Qué tal si vamos pasando el primer cupo, Sí, cupo? Gerson Romero Valdés dice Deben tener una tienda de ropas en su juego." uy, es una muy buena idea. ¿eh? <risa> Producción me viene diciendo, no, me no, no", dice, ya. <risa> Código número uno, oh, señores Aquí está. Creo que Aquí, este es el primer código. ítem. Acá está, el ítem número uno. ¿Perdón? Bueno. Ah, listo. Hola, hola. ¿qué tal, papu? ¿Cómo estás? Mendrugo, ¿cómo estás? Bien, hola, papu, hola, bien. Hola. Un gusto escucharte David, hola, desde David. México. ¡Ah, de wow. México! ¡Ah, listo! De México, de, de Ciudad de México De, de Acapulco, ¿De, de, de Guadalajara De Guadalajara ¡Ah, mira! Ah, ah, ah, ya, ah, sabía, ah, ya sabía, ya sabía ¿Qué tal, Papu? Oye, dime ¿Qué tal allá la actividad de Wolfing, Papu? Muy baja, parce parce ¿Pero cómo es esto? ¿México de Parse? <ríe> <ríe> bueno, ya de todo claro. pero, pero este, Papu Mucha eh, también. ¿Perdón? Mucha gente de Colombia acá Ah, ah está sí, bien, pues, intercambio cultural. Está bien, está bien. Ah, me da gusto, ¿no? mucha gente de, de, de aquí por allá, ¿no? Pero nos ¿no hay por allá en México como cancha, supongo también? Sí, sí, sí. Enrique puede abraza eh, Bueno, me comento producción tenemos que hacer una una trivia con el papo, ¿verdad? En vivo y en directo, ¿cierto? Ah, ver, no? dale. Sí, no, Ven, ya. Si quiere, correcto, ¿eh? Ya, pero qué tengo que poner la pantalla, pues, ¿no? Ah, ya, este papo, vamos. Ya, papu, ¿tú quieres item o quieres reto? Me vale madre, sinceramente. <risa> ah, entonces vamos, a, entonces vamos a girar una ruleta. Vamos, a, vamos a la ruleta, increíble. Increíble, Evolución. Gracias, Producción. No, no, no me interesa nada de eso, no ocupo. No ocupa, no importa, pero hay que hacerlo igual, pues para ya que estamos aquí en vivo contigo, papu, desde México, no, o sea, desde Guadalajara, dicen, ¿no? Sí. sí, sí, a ver, pasamos a la pantalla de, de, de, de Evolución. Vamos a hacer el reto con el Papu. Eh, ya lo lanzamos, vamos a ver qué tal. Eh, ¿Hace cuánto juegas Walting, Papu? ¿Perdón, me repite? ¿Hace cuánto que juegas Walting? 2011. Uy, es bastante bastante tiempo, ¿verdad? uno de los... Oh. Este, ¡Uy, uy, uy! Se ganó ítem por tres, ¿ah? ¿eh? Lo logró, gracias, producción, ¿no? Se está entrecortando. Este, te acabas de ganar tres ítems, un Gold Dash, una HK417 Ultimate y Vampire World Scratch por 5 días. Así es, papu, lo has logrado. ¿eh? Así que igual, este, deja este, por interno eh, tu calcín para poder este, entregártelo lo de verdad posible. Y nada, agradecerte nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Sí. Muchas gracias, Mendrugo. Muchas gracias, Lady Walls. Ah, gracias y por un compartir abrazo. con nosotros. Sí. <ríe> un abrazo, hermano. Cuídese. Chao, chao. Chao ítem por 3, ¿ah? ¿Cómo lo hacen la gente de producción, la verdad? Eh, a ver si aparecen nuestros... Ah, este, producción, nuevamente acá, ¿cómo están? A ver este, no sé si nos podemos visualizar porque veo solo ítem por 3. Eh, sí. Haciendo cosas locas, la verdad, una cosa de loco, la verdad. Bueno, nada, de México, de Guadalajara. Wow, sí. Increíble, la verdad. ¿eh? Estamos contentos, la verdad, de, de que toda la gente esté siempre... Con, bueno, no solo juegan en Perú, no en Bolivia, también juegan en México. Hay también usuarios de, de, de Colombia, como comentaba, que ahí en México están como locos. Ah, ¿Otra llamadita? Sí. Uy, oh. ya. Cristian Espinosa. Cristian. Espinosa, me suena ese nombre, ¿eh? ¿Sí, ¿Me escuchan? ¿Aló? aló? aló me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Papu? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, hermano? Un saludo para ti. Eh, nada, este, coméntanos, Papu, ¿hace cuánto que juegas Wall Uh, yo, yo vengo jugando desde 2010 ¿2010? ¿Sí? ¡Wow! wow. Tohito, tohito, Casi tohito. que todos es el aniversario Los so, aniversarios los ah, Ustedes vieron crecer a Wallsing increíblemente sí. sí, sí, desde que empezó Papu, ¿Y? coméntanos ¿Qué crees que, le, que, que necesita Street, este, o el streaming de Wallsing, Papu? Eh, bueno, solamente que Solo lo los diseños, porque nos falta mucho ¿Cómo? Es el mejor juego no, no te escuché bien, Papu este, arreglar sobre los hackers y nada más, porque solo esos son los problemas. Ah, ya, ya, claro, sí. Bueno, tú sabes que de una u otra manera tratamos de, sí, de erradicarlo, sí, ¿no? tratando de mejorar el sistema para sí, tener un mejor juego. Bueno, entonces, este, la pregunta de rigor, ¿no? Como ya me he dicho producción, espero que no me troleen nuevamente. ¿Deseas saiten o eh, eh, ruleta, Papu? Eh, ¿Qué viene a ser No entiendo no, no, no mucho. Ah, ¿cuáles son…? Eh, bueno, el item que se te… si quieres ir a reto, vas a reto. O sea, si quieres ir a reto de una vez, vas a reto directamente. Y si pides item, tenemos que rodar, eh, girar la ruleta para darle la suerte, no es tan fácil. No es tan fácil, Quise ayudarte, papu, quise ayudarte. Sí, ruleta, sí. Sí, Pedro quiere darle a ti. No, siempre, tú sabes. Un saludito para el Dana. Este, venga, ya, venga. ruleta, vamos simple. a ruleta entonces A ver producción, movemos a por ruleta Ya está lista, preparada la ruleta Como para visualizar hay Item, item por 3 it. It, item troll Y el item suculento Que es lo máximo, máximo, máximo Y por ahí los retitos que bueno Tendrías que batirte a duelo con el señor Minion Pues para poder este Ganarlo, ¿no? Bueno, vamos a lanzarlo una vez Y si con el truco, o sea, No, si cierra nada no, no, no, no, no, no. No no, siempre vas a ganar algo, papu, no, es que no. Ah, si peor, ah, pierdes si ah, el, si el retro, retro. Oh, quise ayudarte, papu, tu producción me mira mal, verdad. Uy, sacó sí. <ríe> de ítem suculento, papu. Estamos ganadores, ¿ah? Increíble. Por favor, te agradecería que dejes este por, por este por interno eh, tu calcín <risa> Para poder darte tu tu, tu tu ítem suculento, papu. ¿Sí? Ah, <risa> el ID, chico. Ah, sí, verdad. Déjame el sí, ID mejor, ¿eh? el ID mejor porque así los conseguimos más rápido. Por favor. ¿Aló? Ya, eh, eh, sí, sí, sí, sí, escucho. ya papu, Entonces, te agradezco. Déjame tu ID por el interno y muchas gracias por llamarnos. Ya, vale, vale, un saludo para la ¿no? Chao. Sí, vamos a otra llamada por acá. Ah, su full llamada. O sea, creo que tenemos que <ríe> implementarlo siempre, ¿ah? ¿eh? Me parece que está bacana, está bacana. A ver, está ahí el... El bicho que dice, mande saludos. Este por aquí. Escano. ¿Escano? ¿Escano? ¿Es Hola. ¿Aló? ¿Aló? O oh, su seriedad. <risa> sí. Aló, aló. ¿Te sí, papu, te escuchamos fuerte y claro. Hola, ¿qué tal, compañero? Escucho? escucho dos voces. ¿No? ¿Dos voces se Qué raro, a ver, <risa> está probando. <risa> papu, sí te escuchamos, estamos ahí, al aire. Ya, como he voces, pensé que todo ah, no, ahora sí te escuchamos mucho mejor. ¿no? Ah, ya, ya vamos. ¿Cómo Gracias. estás? Ahí bien, corazón de la chamba. Ah, mira, ah, ah <risa> listo, está bien, Papu. ¿Hace cuánto que jugas Walton? 2007-2008, por ahí. Ah, suma, tú, tú eres de los, de los beta de los... <risa> <risa> claro, claro, yo lo jugaba cuando tenía 11 o 12 años, pues. wow. wow. Si no es mucho, si no es la discreción, ¿qué edad tienes actualmente, mi hermano? 23. ¿23? Ah, listo, ya, bueno, pasó bastante tiempo. Uy, producción sí, me dice, acuma así a, así vamos como noche. Como... Ah, adelante, adelante. Este, ¿Cuál era el reto que consiste, ustedes Eh, tenemos una ruleta con eh, Retos a cuchillos, ¿no? Claro. Pistola sí, y.. Un reto a elección. ¿De quién? De Minion. <risa> a le voy a la ruleta. Ya, vamos a ruleta entonces. Volvemos a pantalla de ruleta y a, bueno, a cruzar los deditos, Papu. Todo hasta miedo hasta el momento, hasta el momento, hasta la momento la todos ha han ganado. así que A ver, A con vez. fe, con fe, Papu. Ahí está el dedo el de Gem Spice, cuidado. A ver, a ver, con fe, Papu, que sale listo y suculento por tres capas. Ay ay ay, ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Reto cuchillo, señoras y señores! Ahorita nos, nos batimos a duelo. ¿ah? ¡Ay, ay, ay! El niño se prepara, ya está que se desamarra la mano. Vamos a ver. Ay, ay, ay, ay. La, a ver ya, sí, a ver, okay. eh, vamos a hacer lo siguiente. Por interno te van a decir, por el chat. Por el chat, te van a, a envía. <risa> este, ay, ay, La ay, ay, sala donde no vas a estar y... A ver, a ver, ¿qué que con el chat? Sí, por el chat te van a pasar el, el número de la sala y todo Para que se en vivo y en directo hagamos la, el reto Y bueno, si le ganas a Mini, que está facilito, papu Sí, este, Mini dijo que iba a jugar a mí, nada más con la mano todo, y con los ojos cerrados Claro, sí, con ojo, <risa> está vendado y con una mano este, amarrada a la silla Así que le ganas y te llevas tu ítem, papu Así que deseo mucha suerte Y sabes por el chat te van a se van a comunicar contigo, ¿sí? Ya, ya, ya olvidaré. Ya, perfecto, entonces, este... Sala... ¿Ah? Todos cuatro me dicen, ah, listo, ya. Ah, Pero, perdón. Es para que tú. <risa> es Halloween, tres pues señores, es Halloween. Ay, Dios, hola, muerte. Bueno, ¿Para bueno, para? ya. ¿Para vas tu va? Es cuchillo, puedes usar tu carribo si quieres. Ah, su, con confianza todavía. Hasta que sepa, pues. A... No le das tregua, espérense, un momento, mientras tanto voy a entrar a mi Hola. cuentita. Ah, listo, mi clave, me han hackeado. ¿Cómo? Dice acá? ¡Uy! No ah, no, es por esto, ya, ya. Uh, Ay, no. Es que está en mayúscula. Sí. sí. Un momentito. Rápidamente. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Saluditos desde México, dicen. Uy, ¿cuántos usuarios de México, no? Quiero jugarle a Minion otra vez, dice el señorito Pepe Breaker. Okay. Te conté con esta cuenta, ya, recién le acabo de... Perfecto, perfecto Papu, sí, un saludo que hice la... acá, un saludito para Joel, eh, para la gente, un saludo para el... ¿qué? Ah, para la gente de Yance, ¿qué es Yance? ¿Ah? Yo sí desconozco Pero oh, Yo he que... tenido Yance, por cierto, gracias por salgarme, <risa> por favor, <la tía. risa> <risa> <risa> un ice Ice ah, ya. Yeah. Sí, pero de cuchillo. qué te puede ser? So solamente vale el cuchillo, ¿ok? ¿Pero sí. qué cuchillo? ¿El básico o qué tipo de cuchillo? El básico. Sí, el básico. Sí, papu, dale, con fe nomás. Eh, y recuerda, nada de bombitas, full, full así, chairazo, ¿eh? por favor. Vale, la casita entonces, me quité la bomba. Claro, claro, sí, por favor. Ay, ¿se va <risa> a bombero? Claro, papu. Eh, uy, tengo que poner todo esto. Ah, no Oye, me salía Vamos, ajá, vamos. a ver aquí Sí, saluditos ahí. Salúdame, mendrugo, dice. Uy. Por aquí. Ya, ya estamos listos, mendrugo. Sí. ¿Tres, dos cuatro sala. A ver. No, mi, mi vista no es tan fuerte. ¿Sales? Ya, déjame. Déjame, mientras tanto <risa> no los movimientos. La, se, por venir. la seña. El santo y seña, ¿no? Sí. Ya, oh. Provecho. Jorge Chávez dice, salúdame sí. Medrugo. ¿Ya, ¿Ya estás? Sí. Listo. A ah, ver, un segundo, mientras que va Uy, cargando. Que se acaba. Sebastián, ah, diestra, ah, listo, diestra y siniestra, ¿no? Un saludo para el grupo Wall Attack. Ah, listo, ¿cómo hace? Bueno, bueno, ya estamos en, en pantalla, ¿sí? Ya estamos sí, estamos en pantalla. Ajá. No, pero ese aporte es solamente tu pero para que Sí, es que para que sea hijo más rápido. Alguien se acabó parado. Oh, yeah. Mister Mexico presente en este momento con el amiguito... Claro, uy, ya se vieron. Cuidado, papus. Vamos a ver, ¿quién atina primero el golpe? Recuerden que este es el reto cuchillo con minion en vivo y directo. Uy, uy, cuidado. Hasta el momento, señor Minion, no ha sentido la pegada. Cuidado, papu. Esa, ay, ay, ay. 178 de vida. No te corras. Va Mira, por él, vamos suave. a ver, Mr. México. <ríe> Increíble, la verdad, producción. Acá está full risas. 150 de vida, 70 de vida, cero de golpe por parte de Minion. Increíble, la verdad. 70 de vida, no se para de la muerte. Ay, ay, cuidado. Ya saben, papu, ahí Hay un ganador. Ahí está, Mr. México, lo ha logrado, ¿no? Muy bien, me da gusto, la verdad. Eh, Señor si México. Es... por favor, y gracias por el de la cuantita. Ah, un saludo para <risa> todos ellos, igual. Agradeceros. Un chico anterior que llamó, la presenta sí. vuelta. Ah, sí. mira, mira tú, qué curioso. Tú eres el, el que llamó a su toque, pero, pero le mando un saludo. Para que le estén en el IFA, lo Mira tú, claro, por eso de México, claro, curiosamente. Bueno, igual agradecerles a ustedes por la sintonía. Ahora vamos a ir viendo el segundo encuentro eh, entre el señor Minion contra el señor México. Uy, el señor Minion ya sintió la pegada. También el señor México. Vamos a ver. 192, 194. Ah, empezamos el ah, Así es, papu. Voy acá. Estamos espoleando <risas> en vivo y en directo para todos ustedes. Desde Wolstein Latino. Uy, oh. ese, pero ahí le sacó algo. Ahí ¿eh? le dijo algo al hombro. ¿eh? Cuidado. ¿eh? Vamos a ver. Hasta el momento. El señor Minio toma la distancia, pero no es suficiente. Ay, ay, ay, 122, lo separa, 86. Oh, de papu, ya está ahí sin tendones, cuidado. Vamos a ver. oh, Señor Minio, me parece que sacó la otra mano. ¿eh? Uy, se ha logrado. Oh. No veo, no veo. Si supiera cómo estoy jugando. Ah, si supiera, la verdad, increíble, la verdad, 73 de vida. Lo separan, 28, ¡Peteo! para el señor Minion, cuidado, 37. Ay, ay, ay. Qué suerte, qué suerte. Se ha logrado, se ha logrado. ¿Qué de premio, ¿Qué premio? Los premios son World Dash, una AK417 sí. Ultimate, Panferry Wolf Crash, todo por 5 días. Uy, qué bacán, <risa> ¿no? Sí. ¿Por la cuenta de ese programa? Sí. María, sí. Si no, son sí. Son precios, no? Ya, ya, ya. Ah, me confirma producción ahorita. Así, están regalones. Me dice, si hay más de 200 compartidos. Ah, ya. Está. <risa> Solución, te Solución te emocionadísimo, la verdad. Ya, me dicen lo siguiente, 200 compartidas y más de 700 viewers, hacemos un gameplay con todos este, ah, y sí, todos sí. se llevan premios, me dice producción. ¿Así? ¿Ah, ah, todos los que ganen, dice. Ay, te corregiste, ven, yo te dije <risa> Hoy día es día de retos, no sé, es cierto, papus Así que ya saben, compartan, pasen la voz somos, eh, Si somos más de 700, ahorita estamos en casi 580 y tantos eh, Vamos a, a lograr la cifra, papus para. tienen que compartirlo más de 200 veces Claro, no. por favor, si sí se puede Uy, Minion ya ¿Sí tiene 60 puede? de vida Se oh. sufre ¿Cómo hace, Minion? <ríe> Minion está aquí llorando Chicos, realmente lo está haciendo Se está esforzando Cuidado, señores, 86 de vida, ah, increíble, Vamos Para el señor Minion ¡80 y soy para México! ¡Cuidado, papu! Sí, oh, okay, sí. <risa> a ver, a ver. Uy, ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Se están rozando, papu. Se están diciendo algo nomás. Oh, oh. En toda la face. Increíble, la verdad. Mister México. Es para acabar rápido el streaming. Hombre. Ah, Ajá, es para acabar rápido. Claro. ¿Por, ¿Por qué cinco wins? <misa> ¿Por, me me ¿por qué la de lágrima? De ¿Por de qué mi llora, señor? <risa> bueno, pasa cuando sucede... No, ah cuidado, cuidado, cuidado No, no, no. Tiene que Ay, ser. bueno, ¿verdad? vamos a empezar a jugar ahora. Ah, listo, ya. Se pone, se pone <risa> y que interesante. Ahora sí va vamos. A ver si va a ser en serio. Vamos a jugar en serio. 30, 30, 30. Increíble. Vamos a ver entonces ya. Señor Minion versus.. Mr. México Increíble, duele internacional, eh. Vamos a ver. Uy, 140 de vida de un solo hit. Increíble. ¿Cómo hace el Papua? Ah? Vamos a ver, hasta el momento. Producción está, pero como loco, ¿sabes? Producción. eh? Uy, quiere ahí dejar un espacio, cuidado, papu, nuevamente, 140 de vida para el señor Minion. Hasta el momento no le atina. ¿140? Sí, papu, ahí está. Te lo estoy diciendo en este momento, 194 y ahí está. <risa> <risa> cuidado, nuevamente. Yo creo que ya, ya, ya le damos el bueno, premio ya. Sí, Minion, sí, Minion que... ya dice que. <risa> sí. sí, creo que sí. Bueno, La ya de Se regaló mucho. Le honor, le honor. Bueno, por el honor, por el honor. Vamos ah, sea, a ver, Minion, un punto en que sea. Por, por el honor, señores, vamos a ver, ¿no? Ah, listo, con eso, vamos ahí. Vamos a ver ahí, representándonos a todos nosotros, el ¿eh? señor Minion y el señor México. Cuidado, señores, oh. se viene la noche, 122 de vida para Mr. México. Esto puede ser el final. ¡No, señor Minion! ¡No te puedo creer! ¡Tiene 222 de vida! ¡Ay, de un hit! ¡Cayó! Pasa cuando Ay, sucede, señoras y señores. Ya. Nada, Papo, agradecerte igual por, por, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, por el chat, déjanos, por favor, tu calcín. No, tu ID. Confirmatres, entonces. Déjanos tu ID para ID. poder... Sí, porque luego cambias el casting y es más difícil encontrarlo. Así por es. Favor. No, no, no, por el momento estoy con este casting hasta que me lo cambie. ya pues en Sí, escríbelo escribe escribe igual. Pero va a ser sí, pano, ¿no? de todas, todas maneras envíalo al chat de Skype para tener allí bien escrito claro, claro. nadie claro, se, claro. se equivoque. Sí, por favor. <risa> gracias. Gracias. Nada, Papu, te agradecemos. Gracias, oh, un abrazo. Gracias, gracias. Estamos ahí por los regalos. Ya, hermano, muchas gracias. Bueno, ha sido bastante interactivo esto, eh, la verdad. sí. Eh, ha funcionado, me da gusto, Sí. Eh, ¿va, va, va a haber más llamadas, me dices. Ah, listo, sí, producción. Ya, ya. ¿Pero, perdón, sí. perdón, perdón, Alex, David. Ajá, Eso es David, David están está de David. moda. ¿eh? Ah, Alex. Ah, Axel, Axel. Axel. Axel. Axel. Amo lo que amas, tú te amo. Esa canción. Hola. Hola. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Te... ¿Me oyes? Bájale un poquito al streaming, por favor, para poderte escuchar. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Nombre y... Axel. Y... <risa> Axel, ¿no? <risa> Me confundo con el nombre. <risa> ya. Eh, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo para ti. Bájale un poquito Hola. el streaming, por favor, para escuchar. Está escuchándonos a la Sí. Sí, creo Hola. que... Sí, creo que problemas ah, problema técnicos se cayó. Ah, ya se cayó, okay. se cayó. Bueno, se cayó, sí, ya se cayó. que si nos llaman con la Carle Mute ah, o a sea, quitarle, silenciar el streaming para podernos comunicar mucho mejor. Un dice hola. acá. Hola, hola, buen hola. Well oh. ¿Eh? oh, hola, ¿qué tal, Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal, mi hermano? Un saludo para ti. Eh, ¿Desde dónde nos estás llamando? De la ciudad de Arequipa. Ah, la hola, ciudad blanca. Hola. Uy, uy, linda ciudad. Me gusta el dulce ay, de ay, queso, ay, queso ay, que tiene, es riquísimo, ¿eh? comentarios sobre el juego cómo cómo <risa> comentarios sobre el juego sobre Wolfing sobre lo que me pasó qué, ¿Qué? ¿Qué? Que, ya mira le explico eh, sobre la atención al cliente uy Así, ya qué pasó brevemente pues, papu tenemos segundos ya eh, me banearon anteriormente y después por una por una tontera la verdad sí se la digo atención al cliente no sé quién ha estado quién estuvo recargué 300 soles de, de cash 300 soles y me banearon por una, por web dicen. Después les envié un video y me desbanearon. Me ya, desbanearon. ya mi hermano, y, mira, yo este, entiendo, tu, entiendo tu caso. Muchos usuarios han tenido ese problema. Te recomiendo que comuni se comuniquen con atención al cliente. Sí, en este Porque caso comunico, nosotros no tenemos la, me me me comunico, la manera de poder me ayudarte. Me comunico y no pasa no, no, no me, me responden lo mismo. O sea, me han, me han desbaneado la cuenta. Eso sí no hay problema, pero, pero lo que me molesta es... Aló, aló, aló, se descuentó, Puch, se cayó justo en la parte más interesante. Pero te recomendaría que por el chat de Sky nos dejes escrito todo lo que bueno tengas. Eh. No, tienes que comunicarse directamente claro. con la cliente para que pueda revisar la cuenta y todo el problema que tengas. Sí, hay muchos, a, a veces pasan estas cosas a veces chicos la verdad, pero bueno, eh, sigamos alguna otra llamada por llamada? ahí. Siento que si, siento que nos están reventando las llamadas este por interno. Vamos a ver qué sale, mientras tanto voy a tomar mi agüita. No, no hay, no tiende, No hay marga que nos ofise todavía. Vale, sí, Marco que este... Antonio. Marco Antonio, ah, uy, Marco Antonio. No, no, no sé, lo veo. Sí, Marco Antonio. A ver, aló Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? A ver hay problemas con el. con el Skype. Por eso está, entran algunas, otras no entran. Bueno, pasamos al siguiente me parece, ¿no? Porque no se escucha, a ver. No escuchamos, no. Qué pena, la verdad. Ni ninja. Ninja, ah, listo. Ninja. No será. A ver ninja, aló. Hola, hola. Sí, no, no le iba a decir igual. Hola, ¿qué tal hola. mi hermano? Hola, ¿cómo están? Este, gracias por aceptar la llamada. Hola, ¿qué tal la bien gracias por llamarnos, este, bueno, Papu, coméntame, ¿desde hace cuánto juegas World Team? Aló. Aló, se están cayendo las llamadas, ¿qué ha pasado? Eh, bueno, el mito ninja aparentemente se ha hecho el, el cuchilloso no y pf, sacó la vuelta Bueno, a ver, otra llamada por favor Quise acá. Saludos para San Glorioso de San Ramón Ah, su madre es San, Glo Me llamo San Glorioso y San vive en San, San Ramón, ¿cómo hace? Saludos para los papus, Kenji Pimentel Aló, Jorge Chávez. Jorge Chávez, ¿cómo estás mi hermano? Un saludo para ti Aló, No, ¿Aló? aló aló, Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy eh, bien, a ti ¿Qué tal mi hermano? ¿Hace cuánto juegas World eh, hace... 10 años ¡Wow! ¡Cuánta oh. emoción! ¿Tú no eres amigo o familia de mí? <risa> de <risa> <mío>. <risa> Bueno hermano, a ver eh, ¿Quieres ser reto o, o... La ruleta O ruletita eh, reto Ya yeah. Ah, listo, de fresa, qué de reto. Bueno, este. Lo dejamos este, a elección de, de Minion. De Minion. No. ¿Qué quieres, papu? Que te reten ahora. ¿Cómo, cómo quieres que te batan a duelo? Un ¿Puede ser un HK World, sí? ¿O un HK? Uy. ¿Sí? Ya. Ya, pues ya. Uy, a ya, Minion ya, ya sacó, ya salió la venita. Bueno, <risa> entonces, eh, ya, por, por el chat te van a dedicar ahorita este, la sala y todo para meternos a la partida. Eh, vamos, este. ¿Cómo se llama este? A conectarnos en breve para poder ver tu partida. <risa> Reto en vivo con Minion. El Papu. Tu nombre nuevamente, disculpa que siempre me olvido los nombres. Jorge Chávez. Jorge Chávez versus Minion H. y señoras, acá vamos a ver eh, la calidad del jugador. Vamos a ver en a breves, ver, breves sí. instantes, eh. Quiero y ah, dice no, saludos, no Mendrugue Lady Wall. Ajá. A ver qué es más Jorge, te acaba de pasar ahí la sala. No, no, no. Listo, gracias. Ya. ¿Qué servidor es? ¿no? En Ah, igual vale, entonces. Sale a noventa igual. Ya. Perfecto. Noventa Ahí te he escrito los datos en el la ventana ahí, ahí de Skype. Bye. Ya, perfecto. Entonces ya saben, esto es una eh, una Hall contra minion, Jorge Chávez. Va a ser de SK. Así me dijo. Guarci, sí, Guarci dijo, ¿no? H.K. Wersi. ¿Qué ha... todos está? Todos cuatro. Todos cuatro, papu, en vivo y en directo con ustedes, para ustedes, eh, con producción que hoy día como nunca, producción está pero pegadita a la pantalla, alguna cosa de loco, la verdad. No, pero habito el papu, este, gemiojitos un saludito para gemiojitos. Viene a la, la tela, viene ¿eh? con camisita. Ahora ha venido con su polito color color arena, Uf, elegante, ¿eh? una cosa de loco. ¿eh? Ahora lo he visto en OP7, en gamba. Sí. Faltan los sí. ritmos. ¿eh? Lo, Pero poco nos va a acompañar aquí? Sí, yo no quiero ver los ritmos ¿eh? ahí con su licra ahí bailando. Entonces, una cosa de loco. Con Gemme Rendor que ahí sería la muerte. ¿eh? <risas> Pero hay una relación ahí, pero así, así con con Minimum, ¿eh? cuando sí, juegan Gambao. Están en Gumbau, ¿cierto? Sí, ah, ¿eh? full aducaso, ¿ah? ¿eh? Una cosa de loco, la verdad. Bueno, vamos a esperar que el amiguito Jorge Chávez se conecte, se conecte ya en la sala eh, todos cuatro, para me parece. A ver por acá, este para el ride, Real atrás de estamos en todos cuatro, Estamos esperándolo. Dice acá, a ver, salúdame David Pixfield. Señor Draco dice saludos a un Ajá, un saludo. señor Draco, un saludito para el Jonathan Gómez dice saludos desde Barrios Altos. Brian, SG dice hola. Sí, sí. Este. ¿Qué dice? Hermosa Lady igual como siempre. Jason Alejandro. Gracias. Un saludo desde Perú, dice Eric Jason Reyes. <risa> saludos desde Perú también. También, saludos desde Perú. No no, no carga el papo, me parece Jorge Chávez no se puede conectar, me parece. A ver, damos. Vamos a darle un minuto a ver si. Pillado, un minuto más, okay, a ver. Vamos ¿Qué a ha pasado? Mendrugo, un saludo para el Dana, me dice. Uy, ya, bueno, un saludo para el Dana. Ah, pues. sí. Ya tú sa, Ya tú sabes. Ángel dice saludos desde Los Olivos. Ay, sí, post, ¿por qué es así? No se puede, ¿no? De verdad. Ah. Yo quiero quiero agradecer a la producción, sin duda a los amiguitos de Waltz, de Sophie, de sin, de, de sin duda, de tener como compañera a Lady Wall siempre, la verdad. Es este, 10 puntos, la verdad. Acá siempre nos matamos de risa, acá toda esa alegría. Eh, no, paz y amor, ¿no? Producción nomás, que acá viene siempre, pues este, ¿no? Ah, sí, a veces están un poquito estresados. Sí, a veces así, movimientos raros, ¿no? Caca, no sé qué, una cosa de lo más raro. No, pero ya. Y se bendice, le digo, ah, su... renuncia a mi trabajo, por favor. No vos. Renuncia, por favor. Por favor, papo, cuidado, ¿eh? Cuidado, no, papo, no. Dice acá, soy el que les llamó, dice. No se puede escuchar, que eso está mal logrado. Dice, uy, pobre Marco Antonio. Sí, él le fue la llamada anterior, sí, ¿no? Y los... se cortó, pero... Quería antes, hablar ¿no? contigo, pero nada. No. Pasa cuando sucede, okay. señores. Alexis Emerson dice, por favor, le digo, manda saludos para todos los Wolf en Bolivia. Todos, un saludo para ustedes. <risa> Besos, gracias por estar viéndonos. Ajá, uy, un saludito para Sebastián Diestra Dice, para su causa el señor La magia, ¿cómo ah. está? Señor La magia Un saludo para el señor La magia, la verdad sí. eh, Yo sé que él, este, bueno, aún sigue dolido ¿no? De, la, de, de todo esto eh, Antes que nada este, ya están jugando, me dice producción, no, ya, vamos a esperar, entonces es una segunda llamada, una pena por Jorge Chávez, la verdad, este, hemos esperado lo suficiente para poder jugar, sí realmente eh, pero pasa hay cuando sucede, hay otros suceda. que quieren participar con nosotros, así es papu, acá hasta mi cocoro en forma de, de, de <risa> está bien bacana la mascarita, la verdad, esto ha sido este, una, un presente de, del amiguito Gemiojito. gracias Gemiojito. parece, se parece a el de It, Ah, no tiempo se parecen las máscaras sí, de, sí, tiene razón. de la película esta, la purga. La purga, ah, bien, Ale, igual va al cine, eh. está haciendo ese ¿vale? <risa> Quise acá saludos desde mi cerro, dice Renzo Yepes, un saludo desde tu ah, cerro, saludo, papu. La verdad que bueno, acá hay un montón de cerritos, la verdad. ah Sebastián Diestra dice, ella no la ama. ¿Cómo? Bueno, se sufre. Saludos a Eric Matías de Bolivia, dice gracias Papu por acompañarnos. Eh, quise acá, una pregunta, ¿los códigos funcionan cuando entran a cupones? Se explica, ya se explicó muchas veces. Ok, chicos. Les voy a explicar aquí mientras vemos qué pasa. Para poder cambiar los cupones tienen que escribir en la URL o sea, van al explorador, escriben donde va la página web. Ve alta y latina T. L Y. O sea, B.L.I. slash y allí van a colocar las tres partes del cupón que nosotros les damos que hasta ahora solamente le hemos dado ITER que es este que está aquí y bueno cuando tengan el cupón completo es que le dan enter y allí les va a pasar un formulario donde tienen que colocar el ID y reciben los premios en aproximadamente dos días prácticamente en, durante el transcurso del fin de semana. Ya, perfecto, entonces Ya tenemos eh, partido. Me parece que en breve van a iniciar Ya se logró conectar después de mucho tiempo Se logró la partida No, vamos a esperar no, en breve por aquí un Yu Ivanus ¿Qué? Colocó el link del, de donde tienen que canjear el cupón ah, ya, Gracias Saludos, gracias a todos Un saludito para el amiguito ay, ¿Cómo se llama? Este Andrew. Un saludo para Andrew <risa> eh, Por aquí hay uno Un, un poeta <risa> Ay, estuvo muy bueno <risa> Ay, okay, Qué dice un poeta o un tal poeta? Sí. Un tal poeta? Poeta? poeta, quiero ver al poeta. ¿Salud? Dale, dale. Bueno, Lady Wolf se enamora, más guapa que nunca, dice. Gracias, wow, ¿Cómo hace? A ver, sí, un momentito, ya, ya, ya estamos en se batalla. Batalla. Ajá, se ha logrado, señores. Ahí está el señor. Eh, bueno, en este caso, señor Chávez versus. Un corral, señor. No. <risa> bueno, bueno, ya. Eh, vamos a... Ah, caracas, ahí está la... la es que es, es como una versión de Wersey también, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahí está la Magnum, cuidado. Ajá, se complica la cosa. ¿Qué ha pasado? Ah, ya, me informan que... Cosas que pasan en producción, cosas que suceden. No se preocupen, Papus. Se asustó Minion. Se asustó Minion, ¿no? Se asustó, ¿no? Minion. Se asustó Minion. Ay, Minion, la verdad, Minion, Minion. pateó la, la PC del Papu, la verdad. ¿Cuándo sucede? Bueno, no se preocupen, igual... No se quiso. Sí, es que cuando no bueno, acá en la producción está que se mira sí. están que lo ahorcan. Al otro lado, la verdad, yo no quiero ver más. Increíble. Saludame, papu. Glenn dice: Un saludo para. Bueno, se llama Iván Eduardo, Eduardo Nimachi. Eduardo, eh, y se Disa llama Glenn. Glenn. Será el casi el del juego. No, el Glenn de The de, de Walking Dead será. Bueno, no lo sé. Ya pasamos más, los 200 compartidos. Gameplay con todos los gols. Creen rápido. Dice: Uy, qué rápido eres, Daniela. O sea, que él sí fue más rápido. Bueno, por aquí Jorge escribió qué pasó. ¿Pasó cuando sucede, hermano? el segundo Ah, perfecto. O. Oh. Es O con cero. Creo que es una O, ¿no? Es una O, ¿no? O es un cero. Es, un o cero, pero... no, no. Una, es una O o cero, pero... una O, O de orangután. <risa> bueno, vamos a ver, entonces, ya saben... Vamos a hacer un oh, gameplay? vamos ah, a hacer yeah. de todos. Ah, ya, yeah, así, de fresa. Ja, ja, oh, ya. Yeah. confirmamos. Ok, chicos. Se ha logrado. Entonces... Por allí, pendientes todos para ingresar rápido a la sala, porque recuerden que se llena bastante. Ya. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ya que es un, un streaming bastante, bastante especial, sí. aparentemente. Queremos compartir mucho con ustedes, sí, ya saben, ha sido mucha... ha sido es, un... Hay que pedir dulces. En este caso tenemos premios para ustedes. Ya sí, a ver, Jorge Chávez, este, si estás todavía por ahí, te agradecería mucho que por interno o por el chat, por, el chat de del Skype. Skype. por favor envíes tu ID. <risa> Para poder darte los premios. Perfecto, ya sabes, igual para poder darte tus premios, Papu. Vamos a hacer un último gameplay, por favor, con toda la gente. Toda la gente. Todo Waltzing. Ahí van a entrar 400 usuarios a la vez, Así me han dicho la producción. La se rasca la cabeza. Sí, chicos. Y los que ganen van a ganarse un World Dash, una h que 417, Ultimate, una pan Wall Crash, todo por 5 días. Uy. Ya tenemos una sala. Ah, listo. Wow, ya perfecto. Hay sala 5, todo sala 300. Todos. La contraseña es terror. terror. Uy. Todos 5, sala 300 y contraseña a es terror. A meter terror, como dice, como le decían, a mejor no voy a decir, pero bueno, vamos a jugar <risa> no, no, no. todos cinco. Sala, me dices nuevamente, por favor, 300, ¿no? 300, sí. 300, como los at atenienses. Vamos a entrar vamos a centrar. Ajá. Voy a observar, ¿no? <risa> Gracias, <risa> ya, <sabe. risa> ya perfecto. Vamos entonces, todos cinco, sala 300. Uy, la clave, es que ya se uy, está llenando. clave terror. Ajá, terror, ya saben, oh, ¿no? Ya está, uy, ya se ha logrado. Wow. Bueno, ya saben, Taquín Rubén, Cadete Attack, Yari Prox, Leo, no sé cuántos, Ian Glorious, Driver Shot. Acompañados todos por el señor Minion, ¿no? Una cosa sí. loco, la verdad, así quiere reivindicar. Vamos a jugar en casa de Maradín hasta el momento. Denle go, por favor. Es matasalva, no, papus. Vamos a jugar así, chévere con todos. Es un Ready, sí, por sí. favor, señores. Dice acá, saluda, Me Dice Crazy Can Play. Tiene su nombre. Curioso el nombre, ¿eh? <risa> curioso el nombre del amiguito de Crazy can, can Play, ¿no? Driver Shoot. Jari Prox. Saludos de Comas. Un saludo para oh, toda la gente. Hola, de hoy, hola ¿no? a todos. ¿Mendrugo, hazme qué? Uy, no, Papu. Bueno, eh, por interno, Papu. <risa> <risa> Saludos para mi Pride Grizzly. Pasa. No, pero puede que no, tú sabes. Claro. Es que, no. Ah, si no manda listo, ¿qué? Ah, tú ya decidiste. No, no, no, pues Papu. Ok, sí. Chicos, denle listo rápido porque si no los van a expulsar de la sala. Listo, papu, manden, listo, que producción les va a cortar las Saludos <risa> para Lady Wolf. Un saludo para Driver Gracias, Shoot. Gracias, un saludo para ti también. Driver, Driver, Ay, Driver Shoot. Driver Shoot y TED001 también. ¿eh? Saludos, Un saludo para ustedes. con suerte. A ver. ah su papu, ¿ya no la pueden lanzar? Ya está pe Go go, go, go, go, Vamos, señores, Lady Wall ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Es ese bro, chaque <risa> <risa> Cuidadito, ¿eh? Cuidadito <risa> Ya, vamos entonces, este, en breve Iniciar la partida eh, Dame un segundo, Se... ya la lanzamos Pero ya estamos. ya, sí, ya. <risa> Justo a tiempo <risa> Se ha logrado, uff, le hemos ganado Vamos a ver, ahí está en sus pantallas, señores, señoras Uy, veo una ley Royal. Royale Ay, decía, ¿por qué no puedo escribir? Ahora sí, ya ajá, ajá. Vamos a seguir al señor Minion en este caso, que es el usuario al cual todos tienen que, bueno, no batir porque él no es GM. Ya lo vio, cuidado señores, ya lo vio. Ay, ay, ay, se viene la noche. Ajá, primer Hedgehog para el señor Minion, increíble, la verdad, está contra todo el mundo nuevamente. Wow, cómo hace señores, 273 de vida, no lo han tocado, todo puede pasar. Cuidado señor Minion, ahí está, el ojito nuevamente le acaban de dar. Bueno, hasta el momento no se olviden, chicos, que ya en la próxima actualización van a poder utilizar las armas eh, básicas mejoradas hasta el 1 eh, al, al 31, 31 de... Este. Ah, no, tú dices las mejorías de las armas básicas del sí. 1 al 30 de noviembre. ¿sí? Así es. Así y recuerda es. que ya estamos en la actualización de Halloween y hay eventos desde que empiezan desde hoy hasta el 31. Así es. Eventos especiales de Playtime, el, el, ¡Uy! ¡Cuidado Minion! ¿Qué oh, pasó ahí? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? decimos ¡Uy! ¡La granada de 300! ¡Cuidado señores! ¡Eso sí duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Ahí está el señor Minion. ¡Cuidado! ¿Ya se vieron? ¡Ajá! Nuevamente haciendo de las suyas eh, La gente de Walting ¡Uy! ¡Cuidado! A ver señor Minion, ¿dónde estás? Tiene 168 de vida Está por las cisternas. Si no lo han visto Lo van a ver ahorita. ¡Cuidado! No hay nadie Disparando al vacío nuevamente. No, cuidado la bomba, papu. Vamos a ver, ya lo vio, está encima tuyo, cuidado, esperando el disparo. Uy, ah, uno con otro. Sí, ah, increíble. ¿Quiénes están ahorita punteando en las. Eh, uy, el amito Walker Wall, y creo que quiso decir Wonder Wall de la canción Oasis, pero bueno. Walker, o el amito Walker. Uy, cuidado. Uh, nuevamente estamos viendo al amito Walker con 11 de vida. La está logrando. ¿ah? Ahí sí, tiene con la Saitefa, ¿ah? sí. buena arma. ¿eh? Ahí estamos con la Lady Royal también. Que es muy buena. La HK. Y oh. ahí está. Nuevamente cae. no, Nuevamente. Vamos a ver acaso nuevamente a Walker Wolf. Ajá, Ajá. Ajá. por la parte de atrás con la HK Wolf. Buena arma también. ¿ah? Muy buena resistencia. Obviamente. Ajá, uy, ¿qué pasó en la máscara? Vamos a ver, señor Minion, en acción. Ajá, ¿cómo hace, señor Minion, la verdad? Esa es la arma de Halloween. Acuérdense, papu, la pueden obtener. Está muy buena, es muy fuerte y la precisión es demasiado, demasiado 20, buena. 20, ciertamente. 20 sobre 20, 20 ¿no? La 20 verdad. Sobre ¿Cómo 20. hace? Precisión y no? estabilidad. Sí, sí, sí. No. Perfecta esa arma. Y tiene una, un diseño bastante peculiar. ¿eh? Así que pueden obtenerlo a través de su eh, canal favorito de Cash. Ajá, ¿cómo hace? Vamos a ver. Eh, uy, producción me viene acá con las manos en la cadera, ¿sá? ¿ah? no Noah, ¿eh? déjate de vainas, ¿ah? ¿Cómo hace producción, <risa> no? No no no No está bromeando. No está bromeando. Él es serio, él es serio. Ese bonito color uva. Color uva, digo, color arenita. Elegante, ¿eh? elegante. Enséñame, papu, ¿ah? ¿eh? Quiero ser como tú. Vamos a ver. Ay, ay. Sale el aceite. Vamos a ver el uno por dos. Ay, ay, ay, cabeceando, señora, nuevamente, ven. ¿Cómo hace? Nuevamente, cae, el señor Minion. Vamos a ver. Esa musiquita de fondo está muy, muy, muy gozo, ¿eh? Vamos a ver. Nuevamente. Ahí estamos viendo la, la... Bueno, esta es una, esta es la era. ¡Uy, cuidado! Nuevamente, un balazo en toda la cabeza. ¿Cómo hace el señor Minion? Con 48 de vida, quiere lograrlo nuevamente la granada. ¡Otro ah. que ha hecho, ¿Cómo hace? Limpia la casita. ¡Cabuelito! Para los que están en peón, ¿no? <risa> Ah, uy, buenos tiempos. ¿ah? Uy, se fue, se nos fue. Bueno, ahí está, nuevamente cae el señor Minion. Vamos a ver con la manca. Ay, ay, ay, toda la gente. Vamos a disparar. Ay, ay, ay, la ley en la ciudad de la suya nuevamente. Arma que no pasa de moda, eh. Vamos a ver a Walker a Wall. Increíble, la verdad. Estamos en 560 usuarios. Gracias a todos ustedes por compartir la transmisión. No se olviden, papus. Pueden seguirnos otra vez de Waltzing Latino eh, y en YouTube también. Como Waltzing Latino, vamos a ver. Ajá. Me parece que... Sí, sí, ahora no lo voy a hacer, no te preocupes. Ya me hicieron la eh, notificación del screenshot. Claro, como no. Vamos a ver, Walker World sigue con 22 eh, kills hasta, hasta el momento. Y se va a encontrar con todo el mundo. Increíble, nuevamente ahí está con es la Legend Lovera ¿no? Sí, el equipo azul gana. Bueno, se ha logrado. Ay, gracias, le <risas> digo ¿Cómo hacemos? Ya, perfecto. Entonces, eh... Hace un gustazo, como sí, siempre. Sí, chicos, gracias. Recuerden no cambiar su call para que puedan premiarlos. Ah, y falta el último código, así que pendiente. A vamos ver. a ver el tercer. ¡Ah! Oh, a ver. Por aquí, sí. ¡Guau! Wow. Retos con tres. Entonces sería ítem o retos. El código de o, chicos, recuerden verlo en la URL bit.ly slash y colocan todo el código en mayúsculas. De todas maneras... Creo que producción va a pinear por allí el URL para que puedan ingresarlo rapiditos. Nada, pues agradecerles igual a todos ustedes por su sintonía. Nos estamos viendo el día jueves y un saludito sí, para no señora. Gracias por acompañarnos hoy. Chao. Chao. Bye bye.